La voz, la voz de pero lo que, no, que se no se ve. ve. Tu y tu raíz. Está en línea tenemos... con nosotros Roberto Solano de FNC, que un compañero que venimos trabajando hace muchísimo tiempo. Te damos la bienvenida a este humilde programa. Muy buenas tardes, Solano. ¿Qué tal, Silvio? Compañero, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Roberto? Nazario te habla. Hola, ¿Cómo andas, señor? Bien, Nazario. Bien. Nada, un gusto estar hablando... Creo que en anteriores veces habíamos hablado ya una vez a través de la radio, así que nada, contento digamos de, de que ustedes puedan haber vuelto digamos a una emisora que, que realmente donde se, se hace ver y se hace notar digamos la, las cosas que están pasando en el campo, así que nada, contento también por eso, no felicitarlo sí. por ese por ese programa que tiene usted en, en esta radio. Sí, totalmente. Lo que tratamos de hacer es poner en el aire. Y todo lo que significa el cordón hortícola, la agricultura familiar, eh, y todo lo, lo que viene pasando, ¿no? Claro, sí, sí, la verdad que eh, en estos últimos tiempos ha sido bastante complicada la situación ¿no? de, lo, de los productores. Entonces, ahí escuchaba un ratito una introducción que hacía vos cuando estaba, mientras me sumían al aire, Digamos, por una jornada que se está pensando hacer para la semana que viene. La verdad que eh, creo que unificar ideas, unificar este, la lucha de todos los, los productores y productoras del, del cordón verde, la verdad que es importante, ¿no? Así que, que, nada, seguramente vamos a estar eh, movilizándonos, digamos, en la semana que viene. por No solamente por, la, por las cuestiones municipales, sino que también hay una cuestión más más de más de arriba más una cosa más de, de fondo que hacen falta política. más allá que, que en algunas cosas se ha avanzado pero entendemos que, que falta no eh, Roberto Germán te habla eh, eh, bueno Roberto Solano es de la Federación Nacional Campesina el FNC que es un bueno justamente un un, un espacio donde reúne a muchas organizaciones de la agricultura familiar, campesinas de, de, de lugares distintos del país y él es el coordinador, el referente de la FNC. Eh, ¿Cómo estás viendo, y más pensando en esta crisis que estamos viviendo, eh, ¿cómo, cómo, cómo ves vos eh, que, que el sector está pasando, eh, eh, no solo la pandemia ya y ahora en este momento la crisis que, que vivimos todos, pero digamos particularmente el sector de, de la agricultura familiar y campesina? Sí, la verdad que... ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, nosotros venimos eh, de un congreso hace 20 días, que se hizo acá en y un congreso de la Federación, donde alrededor de 650 delegados de todo el país, de distintas provincias, se hicieron parte y se hicieron eco de este, de este congreso de la Federación. Porque... Y nada, las conclusiones creo que la la, la, la fuimos y se fueron dando hay una situación complicada a nivel nacional, digamos, no solamente acá en el Cordón, Verde de la Plata, Buenos Aires, sino que a nivel nacional está la situación difícil, ¿no? Porque hay una situación eh, crítica económica, social, digamos, lo vemos el día a día eh, con, con todas las cosas que están, que están pasando, ¿no? Venimos hace, no sé, cuatro o cinco días de, de, de un cambio de del de ministro de Economía, donde la economía del, del país realmente está, está complicada. Pero nada, nosotros creo que los, los, los pequeños productores lo hacemos frente a esto, lo ponemos el pecho porque es lo único que saben hacer los compañeros, digamos, producir alimentos para, para los argentinos. Y bueno, y vemos que en algunos casos, eh, eh, desde los ministerios de Agricultura... Digamos, no no no hay un empeño en profundizar esa, esa cuestión del acceso a la tierra, un subsidio para los pequeños productores. Si bien algunas cosas se han conseguido, pero eh, están faltando, ¿no? Así que, que, nada, creo que vamos a seguir este bancando, vamos a seguir este, resistiendo esta situación porque eh, si nos vamos a otro lado y vamos a, a cambiar de rubro los pequeños productores, la verdad que también la construcción está está bajando, o sea, no no hay una reactivación eh, total, digamos, ¿no? Entonces, y la changa también ha bajado, o sea, hay una cuestión de, de que no... no Así que nada, vamos a seguir produciendo y luchando, seguramente. Eh, Roberto, ahí te quería preguntar, eh, así tal cual como está diciendo, la crisis cada vez se va profundizando más, en todo el sector, no solamente en la nuestra, sino en general. Eh, te quería hacer una consulta por ahí, a mí me levantó mucho la oreja el tema de la ley de reparación histórica, que se le puso, bueno, digamos, algo de fondo para que pueda arrancar, pero por lo, con, lo que, con el fondo que le pusieron creo que no va a terminar... Eh, ni siquiera dando media vuelta de rueda, así que lo veo medio complicado en ese sentido de la federación, ustedes que tanto han luchado junto a todas las otras organizaciones, ¿cómo lo ven? ¿Cómo, ¿Cómo tomaron esa medida que tomó el gobierno nacional? Mira, nosotros fuimos parte, digamos, de este, donde se lanzó, digamos, la, la reglamentación de la ley de la agricultura familiar que desde hace varios años ya se viene peleando y, y bueno, con el gobierno de, de Cristina por lo menos se ha, se ha intentado hacer algo, pero faltaba la reglamentación y tenga su presupuesto. Eh, hace poco, no me acuerdo cuándo fue, hace más o menos un mes, ponele, sí. eh, que este, el presidente Alberto Fernández en el CTK de Buenos Aires anunció la reglamentación con un fondo, digamos, de... de para solventar esa, esa, esa cuestión de la ley, pero después nos dimos cuenta que la verdad que, que fue un engaño, porque va, va, hay un préstamo del Fondo Internacional del FIDA, que eso tiene mucho tiempo para implementar, bajar los fondos, así que la verdad que en, en un comienzo primero fue bueno, porque bueno, iban a anunciar que iba a estar reglamentada, que iba a, estar, que iba a tener fondos, después cuando nos dimos cuenta de dónde venían los fondos, dijimos pará, acá, eh, no tenemos nada. Entonces, creo que todas estas cosas a veces son pequeñas ilusiones que lo hacen a, lo, a los pequeños productores y después al momento de actuar o al momento de, de poner realmente a donde hace falta, no está. Así que bueno, también es una una cuestión de... Pero bueno, creo que desde ahí no tenemos que agarrar nosotros los pequeños productores y decir a, tanto al Gobierno Nacional, eh, al Ministro de Agricultura, Julián Dominga a todos ellos, que eh, ellos lo anunciaron, lo anunciaron, por lo tanto... Eh, que se hagan cargo, digamos, ¿no? del lo anunciado que en el momento hoy no está Claro, aún no fue reglamentada o no ha, no ha sido publicada en el boletín oficial que cuando una ley empieza a, a regir, ¿verdad? Y este, claro. este fondo del que vos hablas eh, es de 100 millones de dólares que creo que venía así del, del, del Banco Mundial en, en definitiva uh -huh. Que también uh -huh. parece poco, ¿no? 100 millones de dólares Por más que, bueno, suene, suena mucho pero para el sector necesita mucho más no, seguro, seguro. O sea, el sector no con eso, con esos 100 millones de dólares que se han anunciado eh, no es factible. Algunas cosas se pueden hacer, pero no es la solución. Así que, que nada, eso. Claro. Y vos, vos que hablabas mucho con las bases, bueno, con, con todos tus referentes de, de las, en las provincias especialmente. que eh, Bueno, mencionaste que habían hecho una asamblea hace unos 20 días, unos 600 compañeros. ¿Qué, qué, se, discutieron en esa, esa, ¿qué se discutió en esa asamblea? Mira, eh, lo que se plantea es la, la necesidad de, de seguir produciendo. El tema es que son en qué condiciones, ¿no? Porque hay algunas provincias, no sé, los compañeros de, de Chaco, los compañeros de Tucumán, hay algunos compañeros de Mendoza que son dueños de la tierra, son pequeños productores, son dueños de la tierra. Pero el tema es la cuestión de eh, cómo plantar la semilla, cómo, porque son otras producciones, digamos, no es que no es lo mismo como hacemos acá en, en la claro. plata. Acá en la plata son no sé, el 90% arrendatarios. Y por lo tanto, acá se hace todo horticultura. Y en la otra provincia, no sé, se hace algodón, se hace chacra, o se hace caña. Entonces, son otras producciones. Y eso tiene otro costo. Entonces, en esa parte se lo los dificulta, más allá que son tienen son dueños de la tierra, tienen la tierra, pero tampoco la pueden producir porque los costos para producción son altos. Por el tema de la cosecha, tener que alquilar maquinaria. O sea, hay una situación que eh, para el pequeño productor realmente. Eh, eh, se hace complicado, ¿no? Así que, bueno, eso fue un poco la, la discusión que se plantea que, y, y que ver de cómo entre todos podemos resolver alguna de estas cuestiones para que aquellos que... Porque si no, eso viene de la tierra en algunos casos, dice también, no lo puedo vender. Y bueno, tengo que sacar un mango y lo voy loteando, la, la vendo en pedazos y ahí a donde va desapareciendo la tierra y van agarrando en lo, los grandes terratenientes, son los que te alquilan, son los que te van acaparando la tierra y bueno, eso es un poco la, la cuestión de de, de aquel que no pueda producir y bueno, la tierra en la tierra ociosa y la pone en no sé, en alquiler y después termina vendiéndola en poco tiempo, ¿no? Eh, si mencionaste, eh, por lo que he visto, eh, siempre te escucho o te leo en, en algunas eh, informaciones que, que andan por ahí, que hablas vos de que, y ustedes, las, las organizaciones, hablan del acceso a la tierra y del subsidio, este subsidio que, que están pidiendo para la agricultura familiar. Y sí, nosotros la, la verdad es que, no sé, eh, venimos hace muchos años, digamos, y, y hemos conquistado un subsidio para los pequeños productores hace un montón de tiempo, no sé, en el 2007, en el 2012, en el 2014, hemos conquistado subsidios para la producción, ¿no? Obviamente luchando, no, no fue fácil, pero se han conquistado. Y hoy en este momento, digamos, al gobierno de Macri también le hemos le planteado el subsidio, el acceso a la tierra la compra estatal, la compra por el Estado, porque una de las otras problemáticas también que tenemos los pequeños productores es el tema de la comercialización. Claro. ¿no? Eh, que también es un punto a, a, a discutir, a charlar, a debatir. Y bueno, algunas cosas se han conseguido, nosotros ahora te cuento ahí nosotros estamos empezando a vender al Ministerio de Desarrollo Social, eh, bolsonas de verdura eso fue una lucha también, que lo que venimos planteando, y bueno, se ha conseguido, creo que algunas cosas como por eso como te digo algunas cosas se han avanzado no es la solución pero se han avanzado digamos van van como como dándote líneas para para ayudar a salir de esta situación pero bueno creo que el camino que tenemos es, es seguirnos manteniendo de pie seguir luchando porque no hay otra forma digamos sí es lo que hemos aprendido a hacer en los últimos tiempos salir a defender nuestros derechos y defender nuestras unidades de trabajo. Eh, ¿Hace cuántos años que venís desempeñando ahí en, en la, F... ¿En la <ríe> federación? Tra... En la federación, me trabe. <ríe> eh, Mira, yo arranqué como cualquier productor. Organizándonos porque era la única manera que veíamos de, eh, de poder conquistar algunas cosas. Yo empecé eh, en, en el 2007-2008 a ser un socio y madre, una organización que asoma, que tiene más de 32 años de vida acá en la en el Cordón Verde, y bueno. Y después de ahí uno, viste, por la necesidad que tiene y qué sé yo, por el con, no conocimiento porque uno va aprendiendo en la organización. Yo aprendí mucho en la organización donde, eh, bueno... Después los compañeros te van tomando como eh, un poco de confianza y bueno, te van dando esa confianza para seguir adelante y bueno, después me, me puse al frente de la organización y así que bueno, del 2007 hasta acá, venimos peleándola, luchando con los compañeros, así que nada, después la federación arrancó en el 2011, donde, bueno, el 2017, 2018... Eh, fui elegido en Mendoza, en un congreso grande, también de 500 compañeros, 500 delegados, como coordinador de la de la federación. Así que, bueno, nada, es un poco el trabajo que venimos haciendo y el desempeño que, que tenemos, porque entendemos que, que somos nosotros los de abajo que tenemos que emerger en algún momento para algún día, qué sé yo, poner un gobierno que, que realmente pelee por la necesidad de los de abajo, ¿no? Sí, y que qué tanto falta nos hace eso, ¿no? Eh, Exactamente. Ya que estamos hablando de gobierno, te quería preguntar eh, cómo tomaron a nivel organizativo esto, este decreto, el decreto, perdón, eh, la ordenanza municipal que tanto nos preocupa hoy en día. Sí, la verdad que, como se dice así, ¿no? Es una patada en el pecho que te dan para voltearte, pero creo que vamos a seguir resistiendo. Con eso no quiere decir que vamos a bajar los brazos y vamos a vamos a dejar que, lo que lo haga lo que quieran. Creo que eh, eso ha llegado a los oídos de, de todos los productores, por ejemplo de, de nuestra organización, que son más de, eh, de 1.500, y, y, y dijeron no, si es así acá tenemos que salir a luchar. Entonces son ellos mismos que a, a hacerlo ver que, que todas las cosas que vienen haciendo lo que hoy nos gobiernan, municipalmente. Eh, o sea lo, lo, los compañeros eh, como que abrieron los ojos y dijeron así no entonces creo que va a ser fundamental la semana que viene ¿no? lo, lo que estamos preparando así que me parece que, que fue un golpe un golpe y, y bueno creo que con la lucha de, de todos como lo venimos haciendo algunas cosas se pueden cambiar no sí sí además eh, el, he visto en muchos portales el apoyo que ha mostrado hacia lo que es los productores eh, en todas las notas que he leído siempre eh, acompañando la lucha y la fortaleza que tienen hoy en día las organizaciones para dar este tipo de lucha. Eh, también se siente, digamos, a la hora de salir a luchar sobre sobre todo cuando tenés un gobierno sordo y mudo a la hora de tomar las decisiones. Que siempre toman las decisiones a puerta cerrada y siempre nos dejan... Eh, afuera, cuando las decisiones toman, son de nuestros intereses. Nadie le diría nada si solamente fueran de sus intereses. Uh -huh. y claro. Sí, sí, no, es totalmente así, digamos, eh, gobierna para ellos, gobierna para su interés de ellos y para su amigo digamos, ¿no? Porque hoy en el día creo que la alianza fuerte que tiene... El macrismo y Garro acá en La en la, en la Plata son lo, la, la, las inmobiliarias que acaparan todas las tierras que hay por ahí que, que ni siquiera son dueños, digamos, ¿no? Entonces, eh, son tierras que están en, en una situación dudosa, como como han pasado lo, lo que se ha pasado lo que se ha sabido de lo que fue ahí en, en Abasto. O sea, hay tierras que, que que todas las inmobiliarias se las adueñan y después las ponen en alquiler y después en de un momento la terminan. este Haciendo barrios privados, country, donde eh, los alquileres de los compañeros son nada, muy altos y todas esas cuestiones. Así que nada, ellos realmente que gobiernan para sus amigos, para ellos y, y nada más, digamos, no les importa la producción. La verdad que es vergonzoso, ¿no? Que el intendente de La Plata no tenga en cuenta el cordón verde más importante del país y uno de los cordones más importantes de Latinoamérica digamos, entonces creo que no no, sé, no cabe digamos que que no tenga esa visión de, de, de, de producción no tenga esa visión de, de, de querer ayudar y que, que el cordón verde sea eh, más pujante que tenga, o sea, un montón de cosas que hacen falta en el cordón y no la no las pone entonces, es más, la, la quiere achicar los quiere correr y la verdad que no, no. y no, y vamos a seguir resistiendo seguramente Sí, sí, también esperamos un gran acompañamiento de la sociedad en sí porque sabemos las consecuencias si esta ordenanza se llega a aplicar tal cual como está, ¿cuál va a ser? Que el, vas a tener que, que el consumidor va a tener que pagar mucho más caro de lo que ya viene pagando, que ya es caro porque hoy en día la producción es cara. Exactamente, sí, sí. Eh, si esto se lleva así como está, yo creo que muchísimos productores son los que van a terminar dejando de producir por la presión inmobiliaria que tenemos hoy en día, porque de alguna de una u otra forma tener que buscar alternativas para producir, porque hoy en día producir en abasto Olmo eh, Romero es un lujo. Claro. Sí, sí, no, y tengamos en cuenta que, que nosotros como productores eh, también generamos puestos de trabajo, ¿no? porque en cada quinta, en cada en cada lugar donde ves, vas a ver un, un, un changarín, un trabajador por día, un trabajador que trabaja por hora, entonces también somos una fuente de trabajo, no es que solamente producimos y, y nada, o sea, nosotros también hacemos un aporte, digamos, al, al Estado, porque eh, comprando el pan, comprando la semilla, eh, no sé, el, o sea, hacemos un aporte, y hacemos un aporte también económico porque también generamos un puesto de trabajo. La verdad que en esa parte, si, si, si los gobernantes de la de la ciudad de La Plata no se dan cuenta que... Porque si no, eh, mucha gente de los barrios aledaños a las quintas son changarines, digamos, de las quintas, ¿no? Lo de Romero, lo de Abasto, lo de Chever y todo, van a trabajar en las quintas por día, por, en el, época de cosecha de tomate y todas esas cosas, los embaladores, o sea... Hay muchas cosas que eh, a veces no, no, no son visibles o no son no, no la dan a conocer o no lo quieren conocer, si lo conocen no no, no lo quieren este, implementar, así que bueno, así que eso también es una, una cuestión de, de poner en discusión. Sí, ¿no? Roberto, eh, todo muy claro. Eh, bueno, eh, lo que te quería decir es, hablaron muy bien de lo que es el cordón y... y y el trabajo que se viene haciendo desde las organizaciones, el crecimiento que tienen las localidades como Abasto, como Olmos, como Echeverry, donde antes era solo zonas de quinta, ahora eh, creció un montón, centros comerciales y un montón de cosas. Y eso es eh, a base de, de, de los productores. Todo, la, vos ves sobre la 36, ves no menos de 10 agroquímicas, sobre la 44... Un montón de cosas y eso es que no se ve, viste, de, desde el municipio, mira para otro lado, eh, solamente para el negocio para para el intendente son los country, en los barrios privados y corriéndolo a, a los a los productores, ¿no? Claro, por eso, como te dije anteriormente, eh, el productor eh, genera puesto de, tra de trabajo por algo tenemos las madereras, que son gigantes que se, que, que se hicieron mucho más digamos hay mucha más cantidad de, de empresas que son madereras, de la agroquímica y bueno eso es porque porque hay una hay una hay un sector productivo que que, que, que produce y, y quiere más digamos no pero eh, no ayudan digamos con esta política, digamos no ayudan porque en algún momento eh, qué van a hacer todo lo que están invirtiendo en, en general esta agroquímica, la maderera, todo lo que lo que es este, basado al, al sector agrario, ¿no? Entonces, no no, no, no sé, digamos, cuál, cuál es su objetivo de, de, de Garro, digamos, ¿no?, del Intendente. Sí, totalmente. Así como el, el productor produce e invierte. Eso sería una buena idea de, de las políticas del Estado Municipal, sobre un, un trabajo, hacer un trabajo junto con, lo, con las organizaciones, en este caso con la con la multisectorial, y sentarse a discutir el tema tierras, por ejemplo. Si el productor puede pagar, vivir alquilando, pagando, puede eh, pagar tranquilamente eh, su tierra propia, ¿no? Sí, muchos compañeros, digamos, están dispuestos, y algunos ya lo hicieron, y se, se empeñan, se invierten, y creo que esa es la... la... La, la vida diaria de, del paisano, ¿no? El paisano no se queda quieto, el paisano siempre está para adelante, siempre va para adelante y, y eso creo que no lo ven, ¿viste? Pero bueno, eh, son ideas que tienen estos gobernantes y la pelea del productor va a seguir estando, digamos, no no no, no lo vamos a permitir, digamos, que, que, nos, que nos vayan corriendo de acá, porque acá tenemos los mercados en cercanía, o sea, es un lugar donde donde se puede producir bien, donde se puede vender el tema que, bueno, no ayudan con las políticas que lo implementan. Ahora vamos a tener un pequeño problema, o no pequeño, sino un problema grande con el tema de, de la temporada que se arranca, ¿no? Claro. Eh, no vamos sí, a sí. no se va a poder calcular el, el costo de producción. Directamente hay compañeros que están pensando que el tomate lo están dejando de lado, el morrón lo están dejando de lado. ¿Por qué? Porque... Eh, todo lo que los insumos se, se fueron a las nubes y es todo la producción que nosotros hacemos en precio dólar y vendemos después en pesos. Claro. Sí, bueno, pero eso... A ver, nosotros decimos, hay menos productores. Lo que pasa es que vamos a una concentración, ¿no? Ahí lo tenemos a Expo Víctor, Huertas Verdes, eh, no sé, acá, ¿cómo se llaman? Viento Norte. O sea, hay quintas, que son mega quintas, ¿no?, pero son lo, lo que son grandes y tienen espalda para bancar y plantan tomate el tomate va a seguir habiendo digamos pero concentrado digamos no en, lo, en en la cantidad de productores que hay no entonces eso es lo que hoy en el día pasa y es lo que eh, me parece que es lo que quiere este, eso es lo que quiere el intendente claro claro, sí. claro la concentración y nosotros trabajar claro. para las grandes este, para los grandes productores exactamente claro Roberto, ¿y, y cuáles son la, las la estrategia, las alianzas que, que, que ustedes, eh, en el caso de ustedes, la Federación Nacional Campesina, eh, tiene que hacer eh, co, eh, con el Estado, con organismos que no, no, no gubernamentales, con, la, con el consumidor, que eh, es un actor importante que se está incorporando a la discusión eh, de, de, sobre todo el, el, el consumidor urbano? Eh, que es el que está pidiendo otro tipo de alimentos, quizá no, no, no toda la población, pero un, un consumidor urbano de clase media está exigiendo eh, eh, acceder a alimentos más saludables. ¿Cuáles son las alianzas que ustedes ven que, que para, para, digamos, confrontar, no, no, no, no, eh, no confrontar, pero eh, mostrar que hay otro tipo de, de, de, de, de producción y, y de acceder a al, que la población pueda acceder a un a un alimento de calidad? Mirá, eh, hace varios un tiempo ya, ¿no?, que, que se viene implementando el tema, que se puso en discusión sobre el tema de la agroecología. Y creo que eso se fue dando pasos en algunas organizaciones fueron dando pasos nosotros también como organización fuimos dando pasos, porque también viene de la mano el tema de los costos, ¿no? Porque... Hoy producir eh, hoy en el mercado te pide, digamos, el, el tema del, del, de la verdura convencional, porque el mercado es así, digamos, el mercado vende, vende eh, el tomate redondo, rojo y en buena calidad, la lechuga sin ningún bicho ni, ni nada, y a veces el, el consumidor eh, consume por, el, por, por los ojos, digamos, no por el gusto, ¿no? Entonces lo que creo que hoy en el día se está cambiando eh, sobre el, el tema de la agroecología, que se puede producir bien, eh, obviamente teniendo capacitaciones a, a los compañeros, a las productoras, a los productores capacitándose, y eso creo que hay una disposición de varias organizaciones, de muchas, que eh, lo estamos haciendo, creo que eso ese es una parte de otro camino también, de, de producir sano, porque la verdad que eh, si nosotros nos damos cuenta al meter tanto químico, tanto ingrediente, digamos, a lo, a lo que le a lo, lo ponemos, a la lechuga, al tomate, a lo que fuese, a la verdura, eh, también, digamos, nosotros mismos estamos haciendo daño nosotros mismos y nos hacemos cargo, digamos, ¿no? Pero no porque nosotros queremos, sino porque el mercado realmente te lleva a eso, ¿no? Uh -huh. A producir rápido, ¿por qué? Porque vos tenés que también, digamos, a, a sobreexplotar la tierra, ¿no? metiéndolo de bromuro y un montón de cosas para que salga producción rápida, y porque los alquileres tienen que tener la guita mes a mes, la, la, el tema de la luz lo tienen que tener mes a mes, entonces creo que eso también hace que... Eh, pero creo que a través de la agroecología también se puede hacer este, estas cosas, ¿no? Obviamente que eh, hay que concientizar tanto al productor y al consumidor, ¿no? Así que me parece que ese es el camino y eso es un poco el, de las cuestiones que se vienen dando y se vienen haciendo. En este sentido, bueno, voy a decir la agroecología. Que en este programa hablamos mucho de agroecología, eh, especialmente desde eh, instituciones del Estado. Bueno, yo, yo trabajo en el área de agricultura familiar del IPAF de Pampeana, pero bueno, el Senasa, la Secretaría de Agricultura Familiar, eh, la Universidad viene con una línea muy fuerte eh, trabajando en lo que es agroecología. Eh, en la transición agroecológica, ¿no? Porque todavía, digamos, no hay tantos productores que hagan eh, totalmente agroecológico. Sí, sí, no, eso es un poco un desafío de, creo que de todos, creo que de todos, para, para poder cambiar un poco esta situación y, y abaratar un poco los costos también, ¿no? Porque es así, digamos, si hoy, hoy en el día no podemos sacar eh, los costos de producción de, de plantación eh, convencional y producción agroecológica yo creo que salí ganando con la con la producción agroecológica obviamente pero es una transición digamos que lo que, que los productores mismos se tienen que convencer y tienen que estar convencidos para hacer eso porque si no tampoco es difícil no de que de un modo y al otro digo bueno listo me transformo y hago no no se puede digamos hacer una transición con tiempo eh, con una pelea que hay que seguir dando, pero bueno, estamos en ese camino. Te hago una pregunta un poco más interna y si quiere po política en el sentido no política partidaria. Eh, Ustedes están discuten con el INTA que, que integre el Consejo Directivo del INTA, que es, a esta altura parece increíble que el Consejo Directivo del INTA esté conformado por eh, la Federación Agraria, el Coninagro, la Sociedad Rural, eh, universidades... Y, y no hay ningún ningún representante del sector eh, campesino, indígena y de, de la agricultura familiar. ¿Ustedes se han sentado con autoridades para discutir este tema? En eh, su momento, sí, con, con la con la titular del INTA nos sentábamos y una de las cuestiones era plantearle esto, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, eso eh, creo que el INTA es un organismo que viene hace muchos años, digamos, de esa manera... Y también es eh, la pelea creo que, que hay que seguirlo dando, en algún momento poder cambiar esa, esa ideología que tiene, ¿no? Pero pero bueno, después en algunos lugares sí, se puede articular, se puede charlar eh, con, con con los que llevan adelante el INTA, pero, pero sí, creo que en algún momento ese es el objetivo y ese es un poco de, de las cosas que se tienen que ir dando, digamos que que en ese consejo haya y sean participes los lo, lo, lo, lo actores fundamentales que son de, lo, de la agricultura familiar porque después ya está bien digamos que estén lo, los otras las otras partes digamos no porque también son una parte pero mm -hmm. creo que si nosotros ahí vamos a dar la pelea y somos parte digamos de las organizaciones eh, o de la, de la producción este, este ¿cómo es de la agricultura familiar creo que tiene que estar sí tiene que estar Sí, eh, me acuerdo que cuando empezó esta gestión eh, a nivel nacional se hablaba bastante de, de este tema de, de poner a, a, a un representante, luego ahora como se apagó se apagó esa idea, digamos quizá a, eh, en paralelo con, con la crisis y con eh, el momento de debilidad del gobierno, ¿no? Que, a nivel eh, del de, de, de INTA particularmente, no, no no está planteando, a pesar de que en, lo, en nuestro caso los trabajadores del INTA, muchos trabajadores del INTA, pedimos que, que eso pase. Bueno, no, no hay, en el, al momento no hay como un plafón ahora para, para claro. que se incorpore, ¿no? También tiene que ver con los tiempos políticos. Sí, sí, todo, todo tiene que ver con eso, sí, así que, pero nada... Y nosotros a, al estar, al seguir estando y al seguir planteando, en algún momento, viste, por eso digo, algunas cosas eh, se pueden cambiar, ¿no? Obviamente eh, estando los actores adentro y porque realmente también, ¿no? Porque si tenemos algunos actores adentro y desde afuera no empujamos nosotros, es como como que no pasaría nada, está por estar, nada más. creo que claro. Entonces también es un poco, si están adentro, bueno, desde afuera también tienen que empujar los compañeros y compañeras, y mira o sea, eso ese es también un poco el desafío que, que, que está y sí. creo que es de todas las organizaciones. Roberto, eh, por último, eh, ¿qué le decimos al, al oyente con respecto a las medidas que está tomando la multisectorial eh, por el tema de la ordenanza? Mira, creo que, que, que es un trabajo en conjunto un poco para hacer este eco de, de, de esta situación que, que hoy en el día quiere implementar el, el gobierno municipal, ¿no? Entonces creo que el, el día martes va a ser un puntapié donde seamos nosotros los voceros de las cosas que, que, que el municipio quiere implantar, digamos, que el intendente quiere poner. Eh, creo que tenemos que ser los actores principales, nosotros decir, así ah, si no va, así si no va porque... Si nosotros no, no seguimos produciendo, nos siguen expulsando, después van a tener mucho encarecimiento, digamos, en el tema de la, de la producción, de la del consumo. O sea, entonces creo que tenemos que concientizar también a toda la sociedad, no solamente al productor, sino que también a, a la sociedad en conjunto, de, de esta situación que se está queriendo hacer. Obviamente que vamos a tener, seguramente, seguramente vamos a tener este en la fila decir no, que los productores se vayan, que los productores producen ser... Eso lo vamos a tener seguramente, pero hay una parte de una sociedad que, que se va a dar cuenta que, que no es así, digamos, ¿no? Así que me parece que ese es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto. Y obviamente que sirve también estas cuestiones de, de difundir a través de las radios, de las emisoras que, que que tenemos. Y está bueno, digamos, el oyente que se entere, que, que conozca de la situación. Y que acompañe también. Eh, acompaño obviamente sí. sí sí porque esta yo creo que va a ser la primera jornada de lucha yo creo que viene esto para para largo porque en las condiciones que se viene produciendo no se puede seguir produciendo eh, la forma de producir la forma de vivir del productor tiene que estar en una condición mejor tenemos una ley que ni siquiera está apto para lo que es el cinturón verde, estamos ya estoy hablando de, de lo que es las buenas prácticas agrícolas y todo eso, todas las condiciones que te pide como productor, y tenemos eh, un intendente totalmente ausente en el territorio, a tal punto que ha desarmado completamente lo que es la Secretaría de Producción. Eh, claro. La Secretaría de Producción era... Eh, la Secretaría con menos recursos tenía 10 veces menos que la parte de publicidad por ejemplo si es que no me quedo corto esto es para que se imaginen la importancia que tiene para Garro lo que es la producción eh, bueno mi querido amigo, compañero que siempre nos tratamos y siempre nos saludamos ya nos estaremos encontrando. Te doy muchísimas gracias por esta compañía que nos ha dado las informaciones y por compartir con nosotros nuestro humilde programa. No, agradecerle a vos Silvio, a Nazario, al otro compañero de INTA. La verdad que estas cosas de, de compartir, debatir, charlar, eh, intercambiar conocimientos, la verdad que nos fortalece como organización, como dirigente y como como ustedes también, digamos, como, como comunicadores, así que la verdad que les agradezco un montón por haberme llamado, bueno, les pido disculpas de, de no poder estar en el piso porque había acordado de, de poder ir al piso, bueno, justo tema familia de, de mi hijo acá en, en el hospital, así que, pero nada, creo que importantes importante lo, las cosas que están haciendo y nada, seguramente nos vamos a seguir hablando y nos vamos a encontrar en la semana, seguro. Así que un abrazo grande. Bueno, te esperamos en otra oportunidad y eh, estás invitado, no, casi que no... T Todos los que son los productores eh, familiares eh, eh, siempre lo vamos a invitar, si no, es ahora será en, en un tiempito más. Y espero que tu hijo esté bien y se pueda recuperar. Gracias, sí, sí. Roberto. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta bueno, era Roberto Solano de la Federación Nacional Campesina eh, importante, dirigente a nivel nacional y una de, de las organizaciones pioneras y más grandes de, de nuestro país y a nivel de, del campesinado ¿no? Eh, que nos dejaba varias cosas para, para discutir Atando cordones La voz, la voz de, lo de, lo de lo que, que no se ve no Tu herencia y tu raíz